El diario, y llego el termómetro Se llama Elizabeth Harris y se comunica con todos Ok, yo tengo Spirit Box, eh, EMF y cámara de video No me dejen solo que no tengo linterna Me asustaste boludo, pensé que alguien me respiró Where are you? Anto, Anto, te perdí. Estoy solo, Anto. ¿Dónde estás? ¿Dónde ah. estás? Ay, Dios, qué miedo. Vení, vení, vamos al sótano. Yo estoy en ¿Escuchaste eso? Eh, son las escaleras. Es, es, es el sótano, es el sótano. Es el sótano, ahí se el Make a sound. No me responde la Spirit Box Espera, ponete LMF a ver si te hablo de un objetivo ¿Cómo? MF Porque era un objetivo ¿Cuánto está? ¿A ¿Qué nivel? Dos Dos ¿Cómo prendo? ¿Dónde prendo la luz de acá del sótano, boludo? Eh, acá Acá sí Show yourself Hablen con el bicho, que a mí no me contesta Creo que va a llegar a bajo cero, porque marcaba cero grados recién Eh, ahí vengo un cachito Eh, recién cuando... Ah, eh, ba eh, grados bajo cero, grados bajo cero Ah, listo, Espera, listo me, me voy a me voy a esconder hacia el auto Eh, no, creo que es super ¿Qué pasó? Eh, llevaste... ¿Tenés cámara? De video Buenísimo, buenísimo, hay que ponerle Dar una prueba de temperatura bajo cero. ¿Dónde la pongo? Para, para que no tengo luz. Voy a buscar otra otra herramienta. Yo voy a buscar una linterna. ¿Eh lo dejamos solo ahí? Vale. ¿Qué, ¿Qué pasó? Apurémonos <risa> apuremos no, porque lo voy a funar. ¿Ya agarraste la linterna super? Sí, sí, ya está todo. ¿Qué tengo que hacer? Uy, foto, foto. La terminal. La terminal, ya tenemos eh, evidencia fotográfica, porque ahora con el update, eh, la escritura es evidencia fotográfica. Eh.. ¿cómo se manda? Pongan evidencia, escribieron el coso, escriban el coso, pongan sin entier. Yeah. A ver. No, eh, ahí está, ahí está cantando. Ahí está, ahí está, ahí está. En la puerta. En la puerta. ¿Darko? ¿Darko? ¡Uy! Lo vi, lo vi! Estaba... adelante suyo. No sé qué onda boludo, apareció ahí de la nada, me cagué hasta la pata. Ah, ustedes lo vieron. Ya sé, ya sé, pero en el update de ahora pueden hablar con el texto de la Spirit Box. Ale, ah, ¿Sí? ah, ah, ah, ah, ah, ah, saqué foto. Listo. Vámonos de acá. Eh... Rajemo. Me quiere a mi casa. Qué suerte que no lo vi, hubiera Elizabeth gritado Harris. mucho. Elizabeth Harris, Elizabeth Harris, Elizabeth Harris, Darko, ¿qué está caso de trola, Elizabeth la concha de tu vieja. <risa> Ew, eh, para mí es un demonio, porque yo vi que en el Spirit Box decía algo, se lo juro. Pero, Pero que pueden... En Ahora en el update de este pueden no. escribir, escribir texto en el Spirit Box. Hago ah, una aclaración, porque entendí cualquier cosa. Eh, yo creía que el fantasma podía mandar respuestas por la Spirit Box que sean solo de texto, pero no. Eh, lo que hacen ahora es que te hablan y aparece un texto con la palabra que te dijeron en la Spirit Box, pero no es que pueden mandar solo mensajes de texto. Yo había entendido eso y me pareció haber visto otra cosa, pero en realidad decía Nothing Detected, así que mala mía en esa. Creo que perdimos por mi culpa, de hecho. Bueno, eh, sigamos. ¿En serio? ¿What? ¿Ah? No, re loco, boludo, no sabía. Super, Igual, a ver... Capaz no la estoy flayendo, pero... Me pareció haber visto algo así en el changelog. No, ¿qué haces? Ah, ah, perdón. Me asusté. ¿Te pusiste? Demonio, demoni, sí, rápido. Sí, sí. Ahí está, foto Yo... de Llevo lo mismo de siempre, la temperatura, el... Llevo cámara. Yo crucifijo la la MF tí. y linterna fuerte, creo. Sí. Dejo el MF entonces. No, no, yo sí, señor. Eh, yo tengo la llave de la casa. Así sí, que abro y ustedes entran y me dejan acá. Tranquil. No, no puede abrir cualquiera. ¿Cuántos tenemos de, de tiempo? ¿Cinco minutos? Hueso, hueso, hueso Hueso Tu cámara Hueso, hueso, hueso Llevo cámara guau. wow, wow, Donald Hacksaw Ahí va, ¿qué va a el huesito? En la cocina ¿Salió? Ahí contó el huesito Uy, tres, tres Buenísimo ¿Dónde? Está? Acá, acá Aquí Opa son tres igual. En la cocina no Sí, ¿Sí? sí es la cocina. Ahí tengo cámara. Ya se calmó. Vamos a buscar más cosas, Super. Dale. Mientras no estés solo. Sí, sí, por eso te sí. digo. ¿Aló? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, que quiero estrenar Spiritbox, ¿dónde estás? Eh, Donald Jackson Donald Jackson, ¿dónde estás? Y. ¿Estás aquí? Eh, habló, Spiritbox! habló, hijo, y... y. Eh. Por... Díganle que apague la luz, así voy con la infrarroja la, la, la, la... Turn off the lights Turn ah, ver, off ver, the lights Che no me, ver, me parece la la se me rompió a mí lo de la voz eh a ver, Turn off the lights No, nada no. Ahí está la... oh, ¿Qué me dio bola? ¿Cómo se llama? No es el, el anterior. Donald, Donald, Donald Jackson. Jackson. Donald Jackson enciende la ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Anto, sacale foto, sacale foto. No tengo cámara. ¡Ah! Ver, me va a matar. Me mató. una cámara ¿Dónde la queda? Está... está en... La... No, ¿Dónde está en la ropa? Ahí Muy en el lavarropa Está haciendo un lavarropa super... Bien, pero... Uy, mirá La prendí acá Solo tenemos una sola prueba, ¿no? Sí, hasta ahora. No, tienen dos. Tienen dos. Hay una foto que dice Sí. Pero si yo le tiré el crucifijo, boludo. Se lo tiré. Pero... Atacó a Super. No, vos. Pero, si... Pero dice evita que ataque a alguien con crucifijo. Y se lo tiré. Pero, Pero lo atacó a Super y lo mató. Ah, Uy, Super está re embolando, boludo. No, en realidad no. Me asustó. <risas> Escribió: Sí, está al baño, ah, no. ya tienen las tres pruebas. Ese es mi baño, la concha de la lora. ¿Por qué no se Bueno, a ver. Ya tienen las tres pruebas, pero que se den cuenta de eh, los, las huellas. Eh, eh, los... en la capa, corramos, corramos, Der eh, Darko. Tenemos huellas, dijo Super. En las fotos. Ah, ahí les pude avisar. Ay, no, te, te habló! Puto. Corre, corre. Gracias por costear Super, te queremos. Capo, super! Perdón... A ver, déjame poner las bollas No quería spoilear pero... ya estaba ver. podrido <risa> ¿Cómo nos hizo zafar eso, boludo? Buenísimo Pero salió de la puerta del baño encima está. Acá la luz, puta! No, no, pero sale de cualquier lado O sea, él ataca desde cualquier lado ¿Sabés que nos prendimos la otra cámara? ¿Qué cámara <risa> no importa, boludo, ya está, nos vamos Es un espíritu Spirit Box, Escritura Fantasmal y Huellas Me estaba volviendo loco porque bueno. había visto las huellas cuando me mataron y dije... No, no las pusieron sí. Boludo, yo no me puedo creer porque yo le tiré con el crucifijo cuando nos vino corriendo si, sí, pero creo que, te, tengo entendido que te protege a vos nada más. ¿Y por qué dice protege a alguien más de ser atacado con el crucifijo? No, protege de un ataque con el crucifijo, decía. No sé cómo funciona bien el crucifijo sí, todavía, güey, ¿Sí? es, es raro. Si, sí, nada más, tengo ¿Pero? que tenerlo y tirarlo a la mierda. ¡Speed ¿Estamos troleando. ¿Los dos tenemos EMF? Sí. Estamos retroleando. troleando. También tenemos los dos, así Nah hermano, pará, va vamos a la camioneta, vamos a la camioneta. Pará me voy a fijar cómo se llama el tipo porque me olvidé. Volví hasta la camioneta para ir a buscar una herramienta que no fuera el EMF y la Spirit Box, que Darko ya los tenía. Y sin embargo, voy, busco el nombre del fantasma y vuelvo a la casa con la Spirit Box, a pesar de que necesitábamos una cámara. Bueno, sigamos. Eh, creo que es. Cocina, unos Mark Jones. ¿Puedo bajar la cámara? Del Ay, Dios. Crucifijo, sensor de movimiento que no tenemos. Fotografiar al fantasma, upa. Ok. Acá hay Hay que hacerlo calentar, entonces, hay que decir su nombre. ¿Cómo se llama? Sí, sí, la tengo. Mark Jones. Estamos en la B. Mark Jones. Mark Jones. Uh. ¿Esos fueron ustedes? Nada. Marc, ¿genan? Ah, haz tu. Manifiéstate. Manifíestate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espíritu. espíritu. Escribir este el libro. Go Writing, listo. Sácale fotito. ¿Dónde está? Ahí está. Turn on the lights. Ah, ah, ah, ah me asusté. Ay, Dios, ¿Dónde estaba en mi. mi ¿Estaba, culo, boludo? ¿Dónde está? estaba? Estaba detrás tuyo. Adentro, adentro tuyo. Adentro tuyo. Adentro uh, está, uh, está retiro. Falta no una sola cosa, muchachos. Dale, hay que resistir. Enciende la luz. Hay que, que, que hacer lo que cierre algo. Manifiéstate. Manifiéstate. Haz algo. Haz algo. Haz algo. ya, ya Enciende marquea, la, la marquea. luz. ¿Cerró la puerta? Sí. Está la puerta. Cerró... Fíjate, fíjate, apunta a la puerta. Sí. Del otro lado, fíjate. Yep. Oh, me dejó ¡Dale, boludo! Fíjate si Uy. está ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Corran! Corran, Ahí parece el gordo, parece el gordo. No, no, no, ya se fue, se fue. No hay huellas. ¿Pero qué hay huellas? No. Ah, vamos a charlarlo en la camioneta. Por favor. Sigue respondiendo. Sí, favor. No, si se pide hubiera dejado huellas. Claro. Hay que seguir viendo si interacciona con algo o no. ¿Dejaron el termómetro y el MF? Lo dejé allá, sí. El MF y no sonó. El termómetro es el DMF, no sé quién lo tiene. Ahí, lo canta, no tiene. A ver, ya los casados andamos. Parece que me dejó una huella por acá. Pero entrada. Vi cómo le cerraste la puerta, basura. <risa> Llego también en crucifijo por las dudas, así tenemos más chance. Ok. ¿Sabes que no sé si hubo orbes o Que se sepa, obes. no. Ah, ok. Que yo, que yo sepa, no vi. No, eh. La temperatura está normal. Va, normal. Sí. Cerrar la puerta, fíjate si. Fíjate de este lado de la puerta. Pero vení conmigo. Si, sí, si, sí, estoy acá. Yo no veo nada. Yo tampoco, acá no hay nada, eh. No, no, vamos. Dejemos abiertas las puertas, así las cierra. El. Me va a matar el bicho. ¡Ah! ¿Quién cerró la puerta? Él, yo no fui. Pero apareció, Fíjate, eh. Espérate, a ver, oh. eh, poné la V. ¡Ah! ¡Ah! Me asusté. Pará, no, tengo mucho miedo. No, no va a dejar huellas, eh. Me parece que no. Me quiero vivir de acá. De ¡Ah! de ¿Está de dentro de tuyo, No lo veo. Ya se fue. Cinco, cinco, cinco MF. Vámonos. Vamos a casa. Oni. ¡MF5! Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Considérenlo un especial de Halloween para este año porque no tengo tiempo de hacer otra cosa. En la descripción voy a dejar los links a los canales de Darko y Anto, que tienen muy buen contenido, se los recomiendo, vayan a verlos. En cuanto a mí, les agradezco mucho por ver el video y nos vemos la próxima.